Sin duda, no estamos ya este mediodía eran más de 4.700.000 afiliados los que estaban. Eh, habían iniciado su proceso del retiro de este 10%. Eh, la primera pregunta con la que quiero abrir los juegos. Más allá de, de las personas que necesitan hoy día sí o sí retirar sus su fondos, porque efectivamente con eso van a comer, van a pagar sus deudas que los están consumiendo y que son muchos. Eh, las personas que pueden esperar, ¿es bueno que esperen? O tienen que retirarlo ahora porque los vaivenes del mercado te pueden empezar a descontar mucho dinero a futuro. A ver, acá hay, hay como es un problema muy general que afecta a 11 millones de chilenos. No hay una respuesta típica, y, y, y quiero ser como bien pragmático. El que está urgido, y, y ya probablemente los casi 5 millones de chilenos que, que en solo dos días han solicitado el retiro, claramente lo están. Eso es una primera señal de que cuando nosotros decíamos mm. la gente lo está pasando mal, necesita el 10%, mm. es una realidad. Es decir, que en dos días ah. casi 5 millones de, de chilenos estén retirando el, el, el 10% es una, una cifra que nadie se la esperaba. Eh, pero por otro lado y. y de ellos un 90% ha seleccionado retiro directo a la cuenta bancaria solo un 10% okay. a la cuenta 2 eh, eh, entonces en ese sentido ¿cuál es mi recomendación para, para el resto de los 6 millones de chilenos que faltan? en la medida mm. de lo posible y insisto porque esto es un tema de necesidad es muy conveniente eh, esperar y esperar para traspasar hacia la cuenta 2 mm. y explico el por qué esperar hay distintos casos. Por ejemplo, toda la gente de menos de 10 millones de pesos puede retirar un millón de pesos. O el que tiene 500 lucas, solo 500 lucas. Pero pero todo el que está en menos de 10 millones ahorrados puede retirar un millón. Para ello, obviamente, que les conviene obviamente esperar primero que la sugerencia feliz y forrado estemos oficialmente 100% en el fondo E. Y esto es un detalle importante, mm. porque si uno hace un cambio de fondo, el superintendente sacó una normativa especial solo para el retiro, de que si tú haces cambio de fondo y retiras fondo, el cambio de fondo se te queda congelado hasta 40 días después. Y por lo tanto, mm. Mm. obviamente que eso es muy perjudicial para las personas. Entonces, lo que nosotros invitamos siempre es Sigue la sugerencia, el que está siguiendo la sugerencia de Felice y Forrado, espere que estemos 100% en el fondo E de... y recién ahí retiremos el mira. 10%. Ok, pero sí, llega, no, mira, déjame ampliar un poco la pregunta que, eh, que, que decía Michael. Si es que yo desde ahora, hace pocos días, tengo un año para hacer este retiro y supongamos que no estoy en la urgente necesidad de esa plata, pero que sí podría eh, hacer una gran... ...que podrían compensar las pérdidas que efectivamente todo el mundo ha tenido, rico y pobre. Por ejemplo, en la proyección, que yo sé que la pregunta va a ser difícil, Gino, pero de aquí a un año... Yo podría suponer que por una inyección necesaria del sistema económico mundial podría tener más plata y por lo tanto mi 10% de agosto del año 2021 va a ser mucho más mi 10%, mucho más, notoriamente más que el de ahora y por lo tanto me aguanto, me aguanto, me aprieto el cinturón y voy a sacar más plata el 2021. A ver, es que... Eh, eh, es que, a ver vamos a enfrentar una de las mayores crisis financieras de hecho ya la estamos enfrentando déjame, déjame pensar los últimos nueve meses, los últimos nueve meses el Fondo E en octubre y noviembre recordemos que perdió un 11% después en marzo uh -huh. el Fondo A perdió un 17% es decir, son grandes pérdidas oh, sí. que se quedó estático se la comió en un lado o en el otro y en la suma, los últimos nueve meses ha rentado el Fondo A y el Fondo B un 3%, es decir, planito ahí, pero 3% con felices y Forrado esos mismos 9 meses llevamos casi 14% de rentabilidad entonces acá es donde viene el desafío que si toda la gente que tiene entre 10 y 40 millones pongámosle a alguien que tiene 20 palitos hoy, si esa persona sigue feliz y Forrado los próximos 12 meses, le conviene retrasar el, el retiro ¿por qué? porque en una crisis feliz y Forrado incluso podríamos llegar en, en el absurdo a duplicar el patrimonio entonces podría wow. ocurrir el caso Que una persona con 20 millones de pesos Justo en este año de crisis Evita las pérdidas, compra mucha más cuota Después se recupera Y duplica de 20 a 40 Va a poder retirar 4 en vez de 2 Entonces en, en, Entonces tremendo. acá es donde viene La sabiduría un poco de cada uno en, en saber ocupar Estos 365 días para retirar El que está entre 10 y 40 millones Y sigue feliz y forrados Le conviene esperar y retirar, ojalá, el último Perfecto. día posible para justamente mm. retirar un 10% mucho más grande. Ahora, una persona sí. que está en 5 millones, le conviene retirar ahora, porque por más que pase a 9 millones, no le afecta en nada el aumento de que va a retirar el mismo el millón de pesos. Este es, esto es exactamente especial para la gente que está entre 10 y 40 millones, que ojalá pudiesen aguantar el año siguiendo la sugerencia de Félix y Forrado, porque van a tener un 10% mucho más grande. Maravilloso, claro. tremendo. lleno con respecto al panorama en general, porque antes de la aprobación de la ley del 10% hubo mucho que algunos denominaron como política del terror, que si se sacaba el 10% se incendiaba Chile, que iba a quedar la tendalada. Pero por estos días hay otros economistas que han dicho completamente lo contrario, que este 10% mm. le va a inyectar mucho recursos frescos a la economía, que va a circular más dinero, incluso que va sí. a aumentar el PIB y va a contra... Caída económica que se decía iba a ser de un 7% y que ahora podría ser un poquito menos. Entonces, ¿cuál es el panorama hoy día para quedarnos también un poquito tranquilos? Porque los fondos que quedan todavía en los, en los multifondos van a seguir o ganando dinero o perdiendo dinero. Entonces, que esta plaza esté circulando, ¿afecta de manera positiva para los mercados económicos en generales? Absolutamente, es que mira, pensemos el problema de forma positiva. Si la gente, la que siguió feliz y forrado lo los últimos, no sé, nueve meses y ganó un 13%, uh -huh. entre comillas, está re, no, no se está viendo afectada su pensión, está solo sacando rentabilidad. Y por eso es que ¿Sí? es tan importante la rentabilidad, porque este 10% entró a la vena de la economía. Eh, lo, lo dijo un estudio de Scotiabank que va a crecer en la economía entre un, entre un 3% hasta un 5% en el PIB. Es decir, en vez de haber quedado en menos ocho, vamos a quedar en, en no sé, en menos tres, menos cuatro. Y eso es una noticia yeah. muy, muy, es muy bueno. positiva. El, la la, la verdad. verdad es que esto realmente va a ser un choque económico fuerte y puede ser la gran esperanza para que Chile pueda ser de los primeros países en salir... Sorteando esta crisis económica Dado el shock del 10% Entonces al final Habían temas positivos Que quizás no lo hablaban en su momento Ahora que ya claro, es una realidad Se reconoce el gran efecto económico De reactivación En toda la población Y eso es una tremenda noticia maravilla. Claro, es una tremenda noticia Si es que muchos tienen la posibilidad De invertir eso en sus propias pymes Porque si lo ocupáis para pagar cuenta O para comer La gran inyección a la economía El desempleo va a continuar después Eso es algo es una, Eso es un inevitable es que ahí... A mí me que cuando tú, es que... Claro. Lo, lo, Porque, lo que pasa es que deja, deja, deja explicar lo, lo que dice Lama es lo siguiente. Si es que yo vengo y, y por ejemplo, y puede pasar, que retiro mi plata, a mi cuenta corriente y justo el banco, ah, que usted, me, acá tengo el PAC, esto, esto, esto, y de repente la plata desapareció y se fue a pagar pura deuda. Y por lo tanto, si Exacto. fue a pagar deuda no reactivó economía entonces lo que plantea Lama es que uno tiene que ser inteligente tanto con el ahorro como con la deuda en lo particular, todos los 6 millones de chilenos que aún no han retirado siempre yo recomiendo retirar hacia la cuenta 2, porque es una cuenta que no va a pagar nunca impuestos, ojo con esto, nunca impuestos y no va a pagar comisiones y yo lo puedo retirar en la medida que lo necesite primer tema y segundo tema, que respecto a este mismo tema de, de, de, de reactivación se puede ir a pagar deuda eh, de, de defensa deudores el otro día nos enseñaban de forma muy clara de que un chileno que hoy en día está con la deuda hasta acá no puede pagar y tiene esta platita hoy en día mejor que la deje en la cuenta dos tranquilos y por otro lado que se declare en, eh, con la ley de quiebra y reemprendimiento eh, va a la superintendencia de quiebra y dice sabes que yo no doy más acá yo tengo una tele, tengo esto, tengo lo otro y se resetea la deuda y eso es algo que no es ni legal está dentro de la ley, está dentro de las posibilidades y es muy importante mm. que los chilenos ocupen la ley, porque si tú te reseteas de deuda y te quedas con este colchón del 10%, <coughs> puedes reactivarte y reprender y salir Exacto. adelante pero, pero si es que vienes y pagas, por ejemplo a, te volviste loco y agarraste la plata y pagaste todo quizás los mismos intereses te van a seguir comiendo y quedaste en una peor posición Exacto. entonces acá claro. hay que ser inteligente y perderle miedo a la quiebra, porque en Estados Unidos, mm. por ejemplo, la gente dice ¿Cuántas quiebras tú tienes? No, yo he pasado por tres quiebras. Y es algo completamente normal hasta que se sienten orgullosos. En cambio, en Chile, sí. no, oh, yo que veré, es como, como mal visto. La verdad es que... Es te castiga. que eh, por supuesto, pero acá, la ley acá, cambió. Acá te castiga porque, pero, pero además pasáis a ser un perdedor, porque, ¿no? los, los gringos cuando pierden se levantan y eso es bien visto. En Chile, cuando tú pierdes eres un fracasado y nadie quiere acercarse a ti. Es como que tuvierais lepra. Claro, pero hay que cambiarlo, porque finalmente este 10%, mm. como tú bien dices, si yo lo mal uso, se va a desaparecer. Se va a desaparecer. En, claro. cambio, en si yo caso, vengo por ejemplo, y, y... <risa> Yo, yo Mira. hice el trámite, no pude entrar a la, a la... Yo estoy en la ACP que está a favor de la vida, no quiero nombrarla. Ya. Entonces, ya. Eh, <risa> ayer no pude entrar y hoy día logré hacer el trámite... Y cuando me dice, mándalo al fondo 2, el que tú estás proponiendo... Yo ¿Sí? voy a ser sincero, yo estoy dentro de los chilenos que desconfía brutalmente el sistema AFP, por lo cual claro. siento que tengo la plata más cerca a mi cuenta corriente, y finalmente la voy a ocupar claro. para pagar las tarjetas y todos los gastos que tengo en los últimos cuatro meses sin remuneración. Entonces, claro. eh, eh, para mí es muy difícil pensar en invertir una plata que ya tengo gastada del minuto en que le dice clic claro. en la página de la AFP que está a favor de la vida. Claro, lo, lo que pasa... Yo, yo no, yo no, que... no tengo para jugar sí, es que tú tienes toda la razón y por eso yo siempre digo el que está hasta, hasta, con el agua hasta acá va, va a sacarlo a la cuenta bancaria y no te queda otra pero el que, el que no está con el agua hasta el cuello tiene que tener la opción inteligente de dejarle la cuenta 2 dos porque, insisto, puede seguir ganando rentabilidad de hecho hay un concepto que es muy importante el, el ganar, uno podría incluso retirar la rentabilidad y uno dice, oye, pero no es tanta plata oye, con dos palos uno podría sacar hasta 20, 25, 30 lucas de rentabilidad y lo va sacando todos ¿Bensual? los meses. Y es como un sueldito, Pero por supuesto, si el efecto de la rentabilidad es tan importante y por eso es que nosotros hablábamos del sistema antiguo antes del año 98... Se rentaba 50% al año, ¿tú sabés lo que significaría que, que, que, que, el, que, el, que el que el millón de pesos rente, no sé, por 50%? Serían 500 lucas al año. Es mucho, Hoy en día chico. no es, esa claro. es la realidad, y por eso es que es tan importante claro. que nosotros siempre hemos dicho, el sistema de pensiones lo más importante es devolver la ley del año 98, que la FP asuma las pérdidas, porque de esa forma rentan mucho. Y si rentan más, uh -huh. los que ganan uh -huh. somos los trabajadores. Entonces el, el, la ser? misma desconfianza que tiene no Lana emocional. tiene que ver porque no confía porque pierde cuando ve sus platas en la FP.